La ciudad tiene una zona económica comercial, digamos que el lado serio, por el otro lado cuenta con un barrio hippie llamado Hyde Ashbury, es un ambiente histórico hippie, mezcla de boutiques de ropa vintage, tiendas de disco, librerías y más. El famoso Lombard Street, es una callecita con 40 grados de inclinación en zig zag que ha sido escenario de muchas películas. Miren, ahí van los jetas en el tranvía. Adiós, tanta barra para ver qué es esta barra. A ver qué es. Oh, no. Será que vamos a ir a por De tanta búsqueda, miren lo que encontré. Espérate, ahora sí vas a cantar. Ya. Se se Se come rico y variado Hay comida turca, tailandesa, la típica de Estados Unidos, pizzerías, en fin, rico y variado Les recomendamos visitar el Pier 39 o el puerto 39, está lleno de atracciones y no solo para niños, también para niños grandes. Bueno como pueden ver estamos en el Pier 39, o sea el puerto o muelle 39, allá pueden ver la isla de Alcatraz, un velero, allá pueden ver el Golden Gate, de la marina. Aquí estamos en el muelle 39. Por aquí tengo una monilla. si sí, mi amor, fue la primera en ganar el Seven Experience. Sí, así salió en la foto. Sí, Bit closer. All right, now I'm going to count to three. Not a good sign. <laughs> <laughs> I'm going to count to three. Now, when I say three, you throw that to me, okay? Try and reach me somewhere of here. All right, and throw it underhand, kid. It's not a tomahawk. <laughs> yeah. Y si quieres ver un atardecer de lujo, de lujo, cruza el puente que conecta San Francisco con Oakland. La ciudad es tierra de contrastes, hay un punto que es realmente duro de apreciar y es la cantidad de indigentes. Todas esas personas sin hogar, durmiendo en las calles. Se concentran más que todo por la zona del City Center y conforme se camina hacia el puerto se ven menos, pero sí es una dura realidad. Finalmente para el hospedaje te recomendamos San Francisco City Hostel. Cuenta con habitaciones que se adaptan a tus gustos y a tu bolsillo. Son habitaciones limpias, cuentan con desayuno y una excelente atención. Como decimos en Costa Rica tiene las 3B, bueno, bonito y barato.